clase de mentiras las mentiras blancas las mentiras negras y las mentiras chinos que son las mentiras que cada vez que se dicen acaban con un chino es, es aguacate no palta es aguacate chino chino chino chino este nivel fue sugerido por clickmaster z saludos <risa> fue este el único que me comentó un demon bueno no fue el único pero pero bueno, aún así, este, gracias. Ah, bueno, en realidad yo estaba planeando subir este nivel porque ya me lo había practicado de antes, pero. Pero no sé, el punto es que, que bueno, es que si no, no hubiese subido este nivel como un Demon 50, si no estarían viendo otro, que solamente no hubiese sido tan bueno. Eh, pues, ¿Sabes qué? Mejor me caso ya empecemos con. Bueno, eso fue rápido <risa> Realmente los jodido de este, de este nivel Son... Son las duales Las, las, las primeras duales, las azules Espero la hoy porque si no Este... Porque es o, o subirlo hoy o subirlo el domingo, claro Porque no lo puedo subir el sábado Tiene sus consecuencias Con Juventus no estuve mucho El mes pasado Desde que me pasé Cataclysm estuve... Me estoy como apartando un poquito no sé si ahora voy a, voy a empezar a volver o no Pero bueno, subo un hard demo Que hace bastante que no suba nada así Puta madre Es que esa parte es muy engañosa Parece fácil pero no, no bueno, yo llegué ahí en 36 intentos. O sea, llegué a 66% en 36, en, 36, en 36 intentos. No está mal. Uy, dale, loco. ¡Tan, ta, tan, tan, tan, tan! Ahí va. Y no agarro la hora. Gracias. Que veces que perdés y ni siquiera sabes por qué, boludo. Eso es lo que más me a desesperar, Pero ni siquiera sabes por qué perdiste. Se supone que saltando siempre, saltan los pinchos. a la concha de su madre, boludo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Hola, que llegué en el intento 36, llegué al 66% y listo. Ya, eso fue todo. Eso ya, nos vemos. Chau. ¡No, qué boludo que soy! ¡Qué boludo que soy! ¿Por qué me fui para arriba? ¡No! <ríe> ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! Ah. Es que porque reaccioné antes de perder. Porque cuando ya había apretado el clic y veía la flechita yendo hacia arriba, mi cabeza ya estaba procesando. Espera, acá hay algo mal si sí, tenía que ir por abajo. <risas> ¡No la concha de tu madre! Ah. Ah. Dios. ¡Qué denso! ¿Qué es este nivel? No, realmente está costando menos de lo que pensaba, pero. Pero no sé. Tal ves en el final, viste. Que está en Catacliss? No, oh, mierda. No. Ah, ¡Oh, casi. ¡Ahí está! Conche de tu madre. 363 en dos. ¡Una hora! Creo que hace tiempo que no estoy una hora jugando. Yo creo que desde Catacrisp... Eh, bueno, tampoco es que tampoco estoy jugando mucho, pero... Bueno, está bien. Les juro que... Eh, les juro que este iba a ser el... Este, este ya, estaba, ya estaba cansadísimo. Este iba a ser mi último intento y me lo pasé... Y no morir en el 97, que muchas personas dicen no oh, el 97 es peligroso en Teaching Machine Bueno, no sé Acá no, no morí morí en el 89 ni en el 90, pero no en el 97 <risa> Ok, vamos a darle like Vamos a darle a su hardemon que se lo merece Porque me costó mi tiempito, ¿Cuántos intentos? 728, ¿me costó más tiempo? O sea, me costó... La mitad, o sea, más o menos ya tienen estos intentos Y ahora los doblé, muy bien Like medio un demon Para Like medio demon, dislike si demo Para Bueno esto sería todo. Demon 50. Feliz Demon 50. Estamos del Demon 50. Este fue un Demon que. que, que bueno, que, que lo elegí por ustedes. Tampoco es un video, oigan, dejen los comentarios que, que, que demon quiere, pero sí lo, lo escribí en uno. Claro que fue en el mío, en mi el, en el, en el último video de, de, de Fren and Funky. Que dije que, que bueno, que, que demon quieren que sea el número 50. Y alguien me dijo de machine. Elegí Dicho Machine básicamente porque. Mmm... Porque de los tres niveles que me había puesto ese chabón Este... dicho Machine ya lo había empezado a practicar hace tiempo Pero lo terminé dejando porque, no sé Me terminé aburriendo un poco el tema de las duales Y, y bueno Si no era por eso hubiese elegido todo de tres Pero pero bueno, no ya que había elegido Ya que había empezado con Ditch Machine Bueno, vamos con Ditch Machine y listo ¿Había dicho Time Machine antes? No lo sé Pero bueno Espero que les haya gustado el video. No me hacían ni mis redes sociales porque no tengo nada. Y este bueno, en cierta parte de la que pido likes y nos vemos. chavos. <risa> cuídense cuídense. Suscríbete, suscríbete. Suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscribite, suscribite